Ya, buena, buena. ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en otro capítulo del Jueguito del Recuerdo Y miren lo que les traigo ¿Mm? Les traigo un juego que yo creo que nadie cacha, cacha, no, nadie O sea, igual conozco gente que sí lo conoce, pero puta que rebuscado man. Les voy a contar un poco de la historia que me pasó con este juego cuando era cabro cabrón chico Yo lo jugaba mucho este juego, ¿ya? Era uno de mis favoritos ¿Y cómo me acordé de él? Hace unos días atrás, estaba con un amigo conversando Estábamos revisando los disquets de... De cinco un cuarto y de repente yo le decía oye te he dado cuenta de los nombres que tenían los juegos de Atari en esos tiempos no sé, Oris Follies, Juice Book Royer, Chuplifter y salieron unos más por ahí Spy Hunter la gente usa en este y de repente rescate lunar rescate lunar que esa weá no hay ningún juego que se pueda llamar rescate lunar a menos que lo haya inventado un chileno en esa época o algún peruano argentino boliviano no sé algún latino Rescate Lunar ¿Por qué se llamaba Rescate Lunar y por qué yo lo tenía en mis juegos como Rescate Lunar? Porque resulta que el compadre, que era mi dealer de juegos de video Que traía juegos de video, no sé por qué siempre los traía de Quique, Me pasó una lista y en la lista decía Rescate Lunar Pues Yo quería un juego donde hubiese un Rescate Lunar Cuanto corto el juego era el que están viendo en pantalla ¿Mm? Un juego demasiado adictivo, súper bueno Y que tenía varias opciones como para para entretenerse y como para manebrar ahí van a cachar como es bueno, ¿qué pasó? que ahora yo dije puta ¿cuál es el rescate lunar? y lo empezamos a buscar en internet y todo el cuento y no lo pudimos encontrar hasta que viene un foro de Atari y lo pueden encontrar ¿Mm? ahí un compadre dijo un juego que era muy bueno era de unos asteroides el Estelar Tuttle lo busqué Stellar Estelar y afortunadamente lo encontré y aquí se los traigo a ustedes para que lo conozcan, yo sé que ya están, están en el futuro y que están metidos con los jueguitos 3D y todas esas tonteras Pero es bueno que conozcan de repente los juegos que son más o menos de ciencia ficción de la época de los 80 ¿eh? Al menos este va mí era un juego de ciencia ficción totalmente espectacular <risa> Ya, les voy a contar por qué Este juego, de cierta manera, como pueden ver ahí hay una un escenario donde aparecen unos uno, yo creía que eran astronauta, pero no son astronautas, son como una raza de, de seres que se llaman tamianos ¿ya? porque ¿qué es lo que pasa? te voy a mostrar algo en pantalla eso que, eso que están viendo ahí es la carátula que venía de atrás con la historia ¿ya? con la historia del, del juego, la puedo encontrar por ahí en internet, ¿cachai? y habla sobre que un planeta que se llama Tam, ya, en la galaxia de, de los ángeles Está siendo atacado por una por un, por un montón de asteroides, ¿ya? Entonces, cuánto corto, que tú tenés que llegar con la nave Tenés que llegar con la nave y tenés que más que todo salvar a los tamianos Pero desafortunadamente también, en los asteroides venían huevos de dragón Y los huevos de dragón, cuando caen en la tierra, se abren y aparecen estos pequeños dragones Eso es como lo que dice ahí, ¿Ya? Un juego que estil, estilo arcade, huevón, tiene como cuatro diferentes niveles de dificultad en relación a la velocidad eh, Lo que requerían en el atar y todo ese tipo de cuestiones ¿Ya? Esa era como la historia del juego Y claro, y también tienen que eh, pelear contra esos ovnis que pasaban de repente ¿Ya? Y ahí están como cayendo los huevos y todo el tipo de cuestiones Ya, entonces vamos al juego, conozcámoslo Y vamos a cachar de qué trataba el Estelar Chulli, ¿Ya? Un juego por Matt Ruder del año 1982 por Brotherborn Software felicitaciones porque este juego era espectacular lo vamos a jugar un rato aquí con teclado porque no quiero jugarlo con Justin ya, conozcámoslo la al Star y este era el escenario que tú te encontrabas, ¿cachai? era como, estás en la nave madre ya, o tu Mother eh, Station o lo que sea a donde está tu nave ¿Ya? Y abajo están los 6 tamianos que quieren salir de, del planeta, que tenéis que rescatar. Al apretar el botón se abre tu base y caís como un calla libre. Si apretáis el botón de nuevo, activáis las turbinas. Y tenéis que estacionarte justo ahí donde están esas como plataformas amarillas. Después tenéis que destruir los asteroides, esquivar esa nave también, esquivar esto, estas novas que caen. Y si mantenéis apretado el botón, subís más rápido, ¿cachai? Y eso es todo el juego más que todo. ¿Ya? Pero a medida que vaya avanzando Se va poniendo más complicado Uy, ahí casi choqué con la, con la orilla O sea, por ahora estamos en el nivel 1 Y el nivel 1 siempre va a ser fácil ¿Ya? Como pueden ver No hay, mucha, no hay mucho grado de dificultad tenéis que esquivar los asteroides Salvar a los personajes Y nada más Pero si se dieron cuenta En el principio aparecía un dragón Y ese es el dragón que nos va a traer problemas en los niveles que, que vienen más adelante, porque el juego en sí se pone ultra, ultra, ultra brígido. Turbo ahí. ahí, ahora se llena de asteroides, más o menos en el nivel 4 ya es imposible bajar. Bueno, tenéis que ser muy bueno, pero muy, muy bueno para poder eh, llegar abajo y muy bueno también para poder llegar a los astronautas hacia arriba, a la plataforma. Y lo otro que tenéis que ser bueno para. Evitar que el dragón se coma a los personajes Porque Ahora vamos a pasar de nivel Y se van a dar cuenta que sale un dragón en el medio. Uy El dragón que dieron al principio Ese dragón Se los come, pú. Vamos a tratar de sacar el bonus Porque por cada, cada vez que tú llegas ahí a la base Sin que te Sin que te maten te dan un bonus O sea, si se les sale el virus soy los seis pollos que están ahí tratando de escapar de, de esta lluvia de asteroides que cayó sobre su planeta ya, entonces nos quedaría uno nomás yo les dije también la carátula como costumbro hacerlo en mis videos acá abajo donde dice Estelar Chutle yo igual quiero opinar sobre eso el diseño de las carátulas de esa época de los juegos de ciencia ficción por así decirlo eran súper buenas. Me gusta. Bonus mil. Me gusta harto la carátula del asteroid. Del Space Invader. Esta también está bastante buena. Eh, el Defender también. Pero bueno, volvamos a nuestro. Aquí en el segundo nivel nos encontramos con ese dragón que lo podemos matar con nuestros super retropropulsores. Ahí lo acabo de quemar. Y me acabo de estacionar. Si no lo alcanzo a quemar, ¿qué es lo que va a pasar? Va a saltar hacia el otro lado y se va a empezar a comer a los monos. Obviamente vaya a poder pasar el nivel, pero... Ups. Uy. Vaya a poder pasar el nivel, pero la idea es que no te maten los personajes. O tú... O la gente que está ahí tratando de, de sobrevivir. No. Todavía no muerto. Cuando uno muere, la nave explota ese, ese pedazo en cuatro, en cuatro partes. Y la explosión no es muy agradable que digamos Me perturbaba el, el sonido que, que hacía cuando explotaba. Ya que vamos llegando, vamos a quemarlo. Afortunadamente no estoy tan malo. Ya en el tercer nivel yo creo que me van a, me van a matar. Y si, si es que logro pasar este también. Porque por lo que veo se está poniendo bastante complicado. Uy, vamos. Ya nos estarían quedando pocos personajes para poder salvar. Vamos. Ah, lo que me justito. Eso fue cueva. ¿eh? Ya estamos a dos Tamianos Tamianos, ¿a quién se le ocurre? Uh, ¿A quién se le ocurren esos nombres? Casi me mató el, la nova, o no sé cómo, cómo llamarlo Dejamos que, Dejemos que se coma un mono, a ver, miren, les voy a mostrar cómo se come un mono O sacamos el bonus perfecto oh, Ya, dejemos que se come el mono allá Miren lo que hace el dragón, va a saltar Cagamos Uy, vamos Bueno, ahora el dragón de seguro salta Ahí salta No puedo salvarlo ya Bueno, se lo va a comer Y ahí se lo comía Y ahora nosotros salimos rápidamente De acá, porque no podemos hacer nada con ese Y chocamos Bueno, ahí pasamos el nivel es como para mostrarles las cosas que pasan Y aquí ya la cuestión se pone más complicada Empiezan a aparecer muchos más asteroides Ya es más brigio el tema El dragón del medio se apura también en, en, en saltar Y todo el rato es lo mismo Como todo junto de Atari Pero aquí estamos para En este caso no terminarlo Sino que para mostrarles de qué trataba Este maravilloso videojuego Que a mí me dejó horas jugando Y que yo creía que se llamaba eh, como le había dicho al principio, rescate lunar, po, weón. Ya, yeah, choqué con el dragón. Al menos... Mi objetivo principal, que era mostrarle este juego, está logrado. Vamos a dejar una score y vamos, te, te, te, vamos, vamos a ver hasta donde llegamos. Uh, vamos. Brigio, pero lo salvé. Vamos a tratar de que... De quemar el dragón, weón. A ver, vamos. Mira, weón. No, no lo puedes. No, imposible. No alcanza a salvar. Nos va a comer. Igual para esa época, mirar que un mono se comiera a, a tus personajes igual da la lata, weón. Esto es ciencia ficción de los 80 juegos de Atari, weón. Muy bien. que salvar a este hermano. Los personajes Yo juraba que eran astronautas bro. Vamos Ups, ya Me quería una vida Y con esa vida Vamos a ver si salvamos Los otros dos que quedan Bueno, a los 20, a los 10.000 Te dan puntaje Y a los 20.000 Cada 10.000 puntos Te dan una vida extra Vamos a quemarlo Ah, perfecto. Creo que vamos a poder salvar a, a, a los que quedan. A ver. Uh, aquí está original. Aquí sí que está rígido. Vamos, Coeli. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Bien. Bien. Ya, ya, no, pido, ya no pido más. Lo único que pido es, es pasarla. Nomás. <ríe> a ver, vemos qué pasa. Ya, vamos No estuve tan mal ya, Con mucho cuidado Uy, uh, bríjido, bríjido, bríjido, Ya, está ahí en la mañana Y cuando te matan Aparece al tiro la pantalla de inicio Con tu high score, el nombre del juego Ese ovni que anda viendo todo el rato Las cometas Y el dragón del medio Espero que le haya gustado esta pequeña... Esta pequeña nota, no sé qué dice este juego, porque en mi caso a mí me gustaba bastante ¿eh? Era de esos jueguitos que pasaba jugando harto rato Y... y me gustaba Así que ya, pues Nos vamos a ver, pronto en otro jueguito del recuerdo Y les dejo aquí con ustedes El Extra tool Para que lo... Lo busquen y no sé, lo disfruten por ahí Lo busquen en alguna página y lo jueguen Bueno nos vemos y que estén bien. Chao.